A ver, qué voy a hacer. Hoy estoy con mi hermano pequeño y voy a hacer el tag de los hermanos. Bien. ¿Estás preparado para salir aquí? Vale, a ver, ¿cuántos años lleváis? Uf, 14 14 años y medio nos llevamos. Y son calcados. Yo, sí, yo soy más mayor que. Está claro. Yo soy más mayor que él. Es que él vino de penalti. Por eso. Es... Hay que hay otro en medio. A El ver. segundo fue un embarazo no muy deseado, pero salió tan. También... a ver. Venga, a ver La segunda, ¿quién es más listo de los dos? Hombre, yo, por supuesto. A ver, yo no creo que sea más listo que él, pero tampoco. Yo tengo más carreras que él, pero este no es. No soy tonto. Este es tonto? no es tonto. <risa> Es inteligente, vamos. Venga, no, ahí no voy a responder yo. Sí, eso. hombre. ¿Cuál de los dos es más guapo? Hombre, eso vamos, salta sí. a la vista. Si sí, son iguales. ¿eh? <risa> a ver, este hay, que, a ver vamos, hay que explicar las cosas. A ver. Yo, a ver, yo, yo y José Manuel nos parecemos más físicamente, nos confunde la gente un poco. Pero sí que es verdad que él tiene mejor... Eh, yo estaba gordo como un badoco y él tiene mejor cuerpo que yo, eso es verdad. <risa> bueno... <risa> <risa> A ver cuando digas pero bueno, ¿verdad? es cuando tenga mis años va a ser más parecido a mí Si sí. sí, se quita el bigote, claro, porque el bigote ese que lleva de Freddy Mercury no Es, muy es el bigote del tío Manolo <risa> A ver Venga, ¿Qué es lo que más te molesta del otro? Poco, porque no lo veo <risa> <risa> Esta pregunta con Víctor sí funciona Pero con nosotros no funciona mucho a ver, yo no me molesta tampoco. Es muy pasota, entonces es una cosa que es buena y mala. Es pasota, pero por una puedes decir, joder, es un pasota, es una cosa mala, pero luego también es una cosa buena porque va lo suyo y no se mete con nadie, entonces no es una cosa mala. A ver, mejor momento vamos? que recordáis juntos. Yo creo que cuando era pequeño. Ah. Cuando era pequeño que lo llevaba bueno, mal. ¿Las del McDonalds? Bueno, yo lo llevaba el McDonalds de pequeño y cuando íbamos, yo cuando... A ver, en mi Vamos, come. no comen. <ríe> no te pases Que cuando eran pequeños, yo me acuerdo un momento muy gracioso con él fue cuando estábamos en la Casa de la Cultura y yo tenía una novia, que Alicia, y yo me iba y él se quedaba con mi novia. Tenía este 3-4 años y le decía, oye... Si te cansas de mi hermano, puedes ser mi novia <ríe> no, no, no. no te acuerdas de eso, no te acuerdas Yo eso me acuerdo Y luego venía y me decía, que me ha dicho tu hermano esto Y yo, ¿cómo? Claro, como veía que era mi novia Este quería también ya la que ella. Esto es una escopeta, eh, me una escopeta A ver Peor momento que habéis pasado juntos ¿Qué peor momento? Cuando nació Víctor <ríe> No estaba José Mano... Es mentira no, no Es mentira no estaba, ¿no? Pero me lo imagino bueno, pues tampoco hemos tenido tiempo a pasar muy malos momentos. Cuando ¿no? murió la abuela. Cuando murió la abuela, posiblemente sí. Porque ese momento sí que ha sido fastidiado. A ver, ¿algún apodo entre vosotros? ¿Tú tienes algún apodo? La verdad que no. ¿No te llaman nada? No es a ti ¿No? Mi apellido. Quindos. Siempre nos han llamado Quindos. Es verdad, en el colegio a mí siempre era Quindos. Uh -huh. Luego ya no tanto, en la universidad también... Pero, como aquí en el pueblo son, son todos quindosos, el 50% pero bueno No es mucho de motes ahora tampoco el pueblo, yo creo No es mucho de motes, se más de motes cuando sí, mi hermano vivía en, en mi época Sí, ahora la gente ya no... Porque ahora te llaman algo y le pegas una hostia y le arranca la cabeza <risa> a, ver, a ver, vi algo de que tu hermano puede hacer y tú no Uf, arreglar un coche Yo no puedo ¿Qué puedo hacer yo que tú no, que, que tú no puedas? <risa> un largo buceando igual <risa> Yo qué sé Cuidar la planta! ¡También! ¡Bueno, ¿eh? bueno, bueno! ¡Bueno, cuidado! ¡Qué bueno! bueno qué bueno que bueno. De toda bueno, bueno, bueno. <risa> A ver... ¿Quién es el más madrugador? ¡Hombre! A <risa> mí me cuesta. mucho. A ver, en esta casa... Aquí no usan despertador. Vale, Está bueno. mi madre, sí. que llama cinco veces. Y el que sale, sale. Y el que no hay lo no deja, se <risa> de va a andar. Y él lo deje y ya amanecerá. ¡Esta amanece! El otro... <risa> <risa> el otro sitio de que no hay está durmiendo hasta el día de mañana. Ya a mí siempre que me viene a llamar estoy despierto. Aunque sea como una cosa y medio abierta. Claro, pero pues es bien. que hay veces que te acuestas y, y ya te viene a llamar. Venga, la última. ¿Quién es el más querido? Uf, yo creo que él. Depende por quién. ¿Por la abuela Jairo? Sí, por la abuela sí. Pero no, pero yo creo que, yo creo que él. Es el pequeño. Claro, sí. Ya está, ¿no? Ya está, ya ni más preguntas. Bueno, venga. Hola, tengo un Ahora es cuando me das los 100 euros y ya me voy. que <risa> sí, me ha costado, ¿eh? me ha costado. <risa> Dame un saludito a la cámara. Venga, anda, ya sabéis. Nos vemos. Chao. Gracias.